El Centro Cultural Paulo Freire, con sus espacios para la librería, para el museo pedagógico, con sus auditorios, nos va a permitir tener un espacio digno, limpio, adecuado para atender la agenda de nuestra universidad. Este es un lugar para nuestra historia y nuestra misión. Era una urgencia tener un espacio propio. Tenemos ahora la responsabilidad y el privilegio de cuidarlo.